En Recoleta hemos experimentado los cambios significativos que puede realizar un gobierno local cuando tiene un profundo respeto por sus vecinos. Pero es necesario darle más atributos para que los grandes cambios no solo bajen desde el gobierno central, sino que también puedan subir con igualdad de fuerza desde los gobiernos locales, como fueron las farmacias populares. Bienvenidas y bienvenidos a la quinta semana llamada Gobiernos Locales.